Padres y amigos de la escuela Antonio Mena, en el distrito municipal de Zenobí, en este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron este viernes varias problemáticas que aquejan al centro educativo. Tanto Freddy Sánchez como Lorenzo Zorrilla Cruz hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que resuelvan la problemática o de lo contrario iniciarán un plan de lucha donde estará involucrada la comunidad completa.